de su libro Tiempos difíciles. Hoy te ofrecemos Realidades. Y ya damos comienzo esperando que te guste. Realidades por Charles Dickens. Pues bien, lo que yo quiero son realidades. No les enseñéis a esos muchachos y muchachas otra cosa que realidades. En la vida son necesarias las realidades. No planteéis otra cosa y arrancad de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de realidades. Todo lo que no sea esto no les servirá jamás de nada. De acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos, y de acuerdo con esta norma hago educar a estos muchachos. Ateneos a las realidades, caballero. La escena tenía lugar en la sala abovedada, lisa, desnuda y monótona de una escuela, y el índice, rígido, del que hablaba, Ponía énfasis en sus advertencias subrayando cada frase con una línea trazada sobre la manga del maestro. Contribuía a aumentar el énfasis, la frente del orador perpendicular como un muro. Servían a este muro de base las cejas, en tanto que los ojos hallaban como refugio en dos oscuras cuevas de sótano sobre el que proyectaba sus sombras. Contribuía a aumentar el énfasis la boca del orador, rasgada, de labios finos, apretada. Contribuía a aumentar el énfasis la voz del orador inflexible, seca, dictatorial. Contribuía a aumentar el énfasis el cabello erizado en sus bordes de la ancha calva, como bosque de abetos que, resguardase del viento su brillante superficie, llena de verrugas, parecidas a la costra de una tarta de ciruelas, que daban la impresión de que las realidades, almacenadas en su interior, no tenían cabida suficiente. La apostura rígida, la americana rígida, las piernas rígidas, los hombros rígidos, hasta su misma corbata habituada a agarrarle por el cuello, con un apretón descompuesto, lo mismo que una realidad brutal, todo contribuía a aumentar el énfasis. En la vida, caballero, lo único que necesitamos son realidades, nada más que realidades. El orador. El maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se hicieron atrás un poco y pasearon la mirada por el plano inclinado en el que le ofrecían en aquel instante, bien ordenados, los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas, el chorro de las realidades, para llenarlas hasta los mismos bordes. Tomás Grankring. Sí, señor, un hombre de realidades, un hombre de hechos y de números, un hombre que arranca del principio de que dos y dos son cuatro y nada más que cuatro, y al que no se le puede hablar, de que consienta que alguna vez sean algo más. Tomás Grand green sí, señor, un Tomás de arriba abajo, este Tomás Grangrin un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a cuánto equivale. Un hombre reducido a números, un caso de pura aritmética. Podríais quizás abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica cualquiera en la cabeza de Jorge Grangrín de Augusto Grangrín, de Juan Grangrín o de José Grangrín, personas imaginarias e irreales todas ellas, pero en la cabeza de Tomás Grangrín jamás. El señor Grangrín se representaba a sí mismo mentalmente en estos términos, ya fuese en el círculo privado de sus relaciones o ante el público en general. En estos términos, indefectiblemente, sustituyendo la palabra «señor» por la de muchachos y muchachas, presentó ahora Tomás a Tomás Granglin a, a aquellos jarritos, que iban a ser llenados hasta más no poder, con realidades. La verdad es que, al mirarlos con seriedad centelleante se desde las ventanas del sótano, a que más arriba nos hemos referido, daban al señor Grangrin la impresión de una especie de cañón atiborrado hasta la boca de «realidades» y dispuesto a barrer de una descarga todos los pequeños jarritos llenos de las regiones de «la niñez». Daba la impresión también de un aparato galvanizador cargado con un horrendo sustituto mecánico del que había que proveer a las tiernas imaginaciones juveniles que iban a ser aniquiladas. Niña número veinte, voceó el señor Grangrin, apuntando rígidamente con su rígido índice. «No conozco a esta niña. ¿Quién es esta niña?» «Se, sí, Jupe, señor», contestó la niña número veinte, poniéndose colorada, levantándose del asiento y haciendo una reverencia. Ceci no es ningún nombre, exclamó el señor Crankin. No digas a nadie que te llamas Ceci. Di que te llamas Cecilia. Es papá quien me llama Cecy, señor, contestó la muchacha con voz temblona, repitiendo su reverencia. No tiene por qué llamarte así, dijo el señor Crankin. Díselo que no debe llamarte así. Vamos, Cecilia, Jupe, ¿qué es tu padre? Se dedica a eso que llaman equitación, señor. A eso es a lo que se dedica. El señor Grand Green frunció el ceño e hizo, ademán con la mano de rechazar aquella censurable profesión. No queremos saber aquí nada de eso. No nos hables aquí de semejante cosa. Supongo que lo que tu padre hace es tomar caballos, ¿no es eso? Eso es, señor. —Siempre que tienen caballos que domar, los doman en la pista, señor. —No debes hablarnos aquí de la pista. —Bien, veamos pues. —Di que tu padre es domador de caballos. Supongo que también los curará cuando están enfermos, ¿no es así? —Claro que sí, señor. —Perfectamente. Entonces tu padre es albeitar y domador. Dame la definición de lo que es un caballo. —Sé sí, Juppé. Se queda asustadísima ante semejante pregunta. —La niña número veinte no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo —exclama el señor Glangrin para que se enteren todos los pequeños jarritos. —La niña número veinte está una de hechos con referencia a uno de los animales más conocidos. —¡Veamos la definición que nos da un muchacho de lo que es el caballo! —¡Tú mismo, Víster. El índice rígido, moviéndose de un lado a otro, cayó súbitamente sobre Vister, quizá porque estaba sentado dentro del mismo haz de sol, que, penetrando por una de las ventanas de cristales desnudos de aquella sala fuertemente enjabejada, iluminaba a Cési. Los niños y las muchachas estaban sentados en plano inclinado y divididos en dos masas, compactas por un estrecho pasillo que corría por el centro. Ceci, que ocupaba un extremo de la fila, en el lado que daba el sol, recibía el principio del haz luminoso del que Visser, situado en la extremidad de una fila, de la otra división y algunos escalones más abajo, recibía al final pero mientras que la niña tenía los ojos y los cabellos tan negros que resultaban, al reflejar los rayos de sol de una tonalidad más intensa y de un brillo mayor, el muchacho tenía los ojos y los cabellos tan descoloridos que, aquellos mismos rayos de sol parecían despojar a los unos y a los otros del poquísimo color que tenían. Sus ojos no habrían parecido tales ojos a no ser por las cortas pestañas que los dibujaban Formando contraste con las dos manchas de color menos fuerte Sus cabellos, muy cortos Podrían tomarse como simple prolongación De las amarillentas pecas de su frente y de su rostro Tenía la piel tan lastimosamente desprovista de su color natural Que daba la impresión de que Si le diese un corte, sangraría blanco «Bistzer», preguntó Thomas Grand green «Veamos tu definición de caballo». Cuadrúpedo Herbívoro 40 dientes, a saber, 24 molares, cuatro colmillos, doce incisivos. Muda el pelo durante la primavera en las regiones pantanosas. Muda también los cascos. Tiene los cascos duros, pero es preciso calzarlos con herraduras. —Se conoce su edad por ciertas señales en la dentadura. —Esto y mucho más —dijo Pitzer. —Niña número veinte —voceó el señor Grangrin, ya sabes ahora lo que es un caballo. La niña hizo otra genuflexión, y se le habrían subido aún más los colores a la cara si no hubiesen quedado colores en reserva después del sonrojo que había pasado. Bitzer parpadeó rápidamente mirando a Tomás Green y al hacer ese movimiento las extremidades temblorosas de sus pestañas brillaron a la luz del sol, dando la impresión de antenas de insectos muy atareados. Luego se llevó los nudillos de la mano a la altura de la frente y volvió a sentarse. Entonces se adelantó el tercer caballero. Era un individuo, cuyo fuerte lo constituían la sátira y la ironía. Funcionario público a su modo, y también al de muchísimas personas, un verdadero púgil, siempre bien entrenado, siempre con una doctrina a mano para hacerse la tragar a la gente como una píldora, siempre dejándose oír desde la tribuna de su pequeña oficina pública pronto a pelearse con todos los ingleses. Siguiendo con la fraseología pugilística, era una verdadera notabilidad para saltar en medio del cuadrilátero cuando quiera y por lo que fuera, demostrando sus condiciones de individuo agresivo. Iniciaba el ataque cualquiera que fuese el tema de discusión con la derecha, seguía a esto rápidos izquierdazos, paraba, cambiaba, pegaba de contra. Acorralaba su contrincante en las cuerdas, y su contrincante era toda Inglaterra, y se lanzaba sobre él de manera definitiva. Tenía completa seguridad en derribar por tierra al sentido común, dejando al adversario sordo por más tiempo de la cuenta. Altas autoridades le habían investido con la misión de acelerar la llegada del gran milenio de la burocracia, que traería consigo el reinado terrenal de los jefes del negociado. —Muy bien —dijo este caballero con una sonrisa vivaracha en los labios cruzándose de brazos. —Ya sabemos lo que es un caballo. Decidme ahora, muchachas y muchachos, una cosa. ¿En y las habitaciones de vuestras casas con papeles que tuviesen dibujados caballos? Hubo un instante de silencio y de pronto la mitad de los niños y niñas gritaron a Coro. ¡Sí, señor! Pero la otra mitad que vio en la cara del preguntón que él, si era un error, gritó también a Coro. No, señor. ¿Qué es lo que suele ocurrir en esta clase de exámenes? ¡Claro que no! ¿Y por qué no? Silencio. Un muchacho corpulento torpón de respiración fatigosa se aventuró a responder que él no empapelaría el cuarto de ninguna manera, sino que lo pintaría. «Es que no tendrás más remedio que empapelarlo», le contestó el caballero con bastante calor. «Te guste o no te guste, tienes que empapelarlo», dijo el señor Thomas cracklin «No nos venga con que no lo empapelarías». «¿Qué manera de contestar es esa?» «Al cabo de otro silencio lúgubre», dijo el caballero, «voy a explicaros por qué no debéis tapizar las paredes de un cuarto con dibujos de caballos. ¿Habéis visto alguna vez en la vida en la realidad que los caballos se suban por las paredes de un cuarto? ¿Lo habéis visto? «Sí, señor», gritó media clase. «No, señor», gritó la otra mitad, el caballero dirigió una mirada de enojo a la mitad equivocada y dijo, «¡Claro que no! Pues bien, lo que no se ve en la vida real no debéis verlo en ninguna parte, no debéis consentir en ninguna parte lo que se os da en la vida real. El buen gusto no es sino un nombre más de lo real». Tomás Grangin cabeceó su aprobación. «Esto que os digo constituye una norma novísima». «Es un descubrimiento, un gran descubrimiento», prosiguió el caballero. «Voy a ver si acertáis en otro ejemplo. Supongamos que estáis a punto de alfombrar una habitación. ¿Eligiríais una alfombra que tuviese un dibujo de flores?» La clase había llegado para entonces al convencimiento de que, con aquel señor, se acercaba siempre contestando que no, y el coro de «no» fue rotundo solo algunos rezagados contestaron débilmente que sí, y entre los rezagados estaba Ceci Coupe. El caballero sonriendo desde la altura de su sabiduría dijo, «Niña número veinte, Ceci, toda colorada, se levantó». De modo que tú alfombrarías tu habitación o la de tu marido, si fuese más crecida y lo tuvieses, con dibujos de flores, ¿no es así? —¿Y por qué? —Si me lo permitís, Señor, porque me gustan mucho las flores. —¿Y por qué te gustan colocas encima mesas y sillas y haces de manera que la gente las pisotee con sus pesadas botas? Nos, —No les haría ningún daño, Señor. No las aplastaría ni las alejaría, Señor, si me lo permitís. Al ver aquellos dibujos de unos originales lindos y agradables, yo me imaginaría que... —¡Ay, ay, ay, ay! —exclamó el caballero muy ufano— de que las cosas hubiesen rodado hasta el punto de que él le interesaba. —Nunca debes imaginarte nada. De eso precisamente se trata. No debes dejarte llevar de la imaginación. —Cecilia jupe, —¡Jamás debes hacerlo! —insistió solemnemente Tomás Grangrín. —¡Lo real! ¡Lo real! ¡Lo real! —voceó el caballero. —¡Lo real! ¡Lo real! ¡Realidades! ¡Realidades! ¡Lo real! —repitió Tomás Grangrín. —Guíate en todas las circunstancias y gobiérnate por lo real. —No está lejano el día en que tengamos un cuerpo de gobernantes imbuidos de realismo y este gobierno estará integrado por jefes de negociado realistas que obligarán a las gentes a vivir de acuerdo con la realidad y descartando cuanto no sea realidad. Tenéis que suprimir por completo la palabra imaginación. La imaginación no sirve para nada en la vida. En los objetos de uso o adorno rechazaréis lo que está en oposición con lo real. En la vida real no camináis pisando flores, pues tampoco caminaréis sobre flores en las alfombras. ¿Habéis visto alguna vez venir a posarse pájaros exóticos y mariposas en vuestros cacharros de porcelana? Pues es intolerable que pintéis en ellos pájaros exóticos y mariposas. No habéis visto jamás a un cuadrúpedo subirse por las paredes, pues no pintéis cuadrúpedos en ella. «Echad mano», prosiguió el caballero, «para todas estas finalidades de dibujos matemáticos combinados o modificados en colores primarios, dibujos matemáticos susceptibles de ser probados y demostrados. He ahí el nuevo descubrimiento. Eso es realismo. Eso es buen gusto». La muchacha hizo una genuflexión y se sentó. Era muy joven y pareció asustada por aquella perspectiva de realismo que le ofrecía la vida. «Bien», dijo el caballero, «ahora y respondiendo a la invitación que me habéis hecho, señor Grand Green, si el señor MacConchail tiene la amabilidad de proceder a explicar aquí su primera lección, observaré muy complacido cómo se desenvuelve». El señor Grangrín se mostró muy complacido. —Señor Cochumchild, cuando queráis. El señor Cochumchild dio comienzo a la tarea con la mejor disposición. Hacía poco que él y otros 140 maestros habían salido al mismo tiempo de la misma fábrica, manufacturados de acuerdo con las mismas normas, como otras tantas patas de piano. Había tenido que ejecutar infinidad de habilidades y de responder a volúmenes enteros de problemas en los que había que romperse la cabeza. Tenía en la punta de sus diez helados dedos de la mano la ortografía, la etimología, la sintaxis, la prosodia, la biografía la astronomía, la geografía, la cosmografía general, las ciencias de cálculo compuesto, el álgebra, la agrimensura, la música vocal y el dibujo de modelos. Había hecho el duro camino que conduce a la lista B del ilustre consejo privado. Había desflorado las más altas ramas de ciencias físicas y de matemáticas, el francés, el alemán, el latín y el griego. Se sabía en detalle todas las vertientes de las aguas de los dos hemisferios, sin exceptuar una, y la lista de todos y cada uno de los pueblos con los nombres de todos los ríos y montañas, los productos, maneras de ser y costumbres de todas las regiones, sus fronteras y su situación en los 32 puntos de la brújula. El señor Malcolm Child había trabajado con exceso si hubiese aprendido algunas cosas menos, habría estado en situación de enseñar muchas cosas más de una manera infinitamente mejor. Inició pues esta lección preparatoria algo así, como hizo Morgiana en los cuarenta ladrones, es decir, procediendo a ver lo que había en cada uno de los recipientes que tenía delante, uno después de otro. Veamos. Buen Macu aunque llenéis cada recipiente hasta los bordes con el viviente contenido de vuestra sabiduría, ¿creéis acaso que habréis conseguido matar por completo a esa ladrona de imaginación que se oculta en su interior? ¿No la habréis más bien mutilado y pervertido? El señor Granguin salió de la escuela Caminó a su casa en un estado de extraordinaria satisfacción interior. Aquella escuela le pertenecía, y estaba resuelto que fuese un verdadero modelo. Estaba resuelto que cada uno de los niños que asistían a ella fuese un modelo, igual que lo eran los pequeños Grand Grings. Los pequeños Grand Grings eran cinco, y cada uno de ellos era un niño modelo. Desde sus más tiernos años habían recibido instrucción, habían sido entrenados en la carrera, lo mismo que lebratos. En cuanto fueron capaces de correr solos, se les hizo correr al cuarto de estudio. El primer objeto con el que entraron en relación o que conservan el recuerdo... Era un ancho encerado y delante del encerado un ogro antipático que dibujaba números blancos con una tiza. Naturalmente ellos no sabían nada acerca de los ogros. Ni aún siquiera conocían esta palabra «Dios nos libre». Yo la empleo para representar a un monstruo de yo no sé cuántas cabezas enceradas en una, que vivía dentro de un castillo de dar lecciones, al que llevaba cautivos a los niños arrastrándolos por los cabellos a unos antros sombríos de estadísticas. Ninguno de los pequeños Granglins había visto jamás dibujada una cara en la nuca aún antes de saber hablar con claridad ya estaban al tanto de lo que era la luna. Ninguno de los pequeños granlins, Tuvo jamás ocasión de aprender aquellos idiotas versillos de parpadea, estrellita parpadea, lo que eres tú, quien conocer pudiera. Ninguno de los Grand green sintió jamás dudas acerca del firmamento, porque cualquiera de ellos había hecho antes de los cinco años la disección de la osa, igual que un profesor Owen y se había montado en el carro lo mismo que un maquinista de tren en su máquina. Ninguno de los pequeños gran gris tuvo jamás la ocurrencia de comparar una vaca pastando en el campo con aquella otra vaca famosa del cuerno retorcido que dio un topetazo al perro, que había molestado al gato, que había matado al ratón, que había limpiado el plato, ni con aquella otra aún más famosa que se tragó a pulgarcito». Ninguno de los pequeños Grangrins había oído hablar jamás de todos esos personajes célebres y únicamente se les había hecho la presentación de la vaca como un rumiante, cuadrúpedo herbívoro dotado de varios estómagos. El señor Grin dirigió sus paseos hacia aquel hogar de puras realidades que se llamaba el Palacio de Piedra. Antes de construir el Palacio de Piedra se había retirado virtualmente del comercio de ferretería al por mayor y en la actualidad andaba a la caza de una buena oportunidad para convertirse en una cifra matemática del Parlamento. El Palacio de Piedra se hallaba situado en una zona pantanosa a unas dos millas de distancia de una gran ciudad que la actual y fideligna guía llama Coke Town. El palacio de piedra se ofrecía sobre la faz del panorama como un rasgo característico normal. Constituía dentro del paraje un hecho tajante que no estaba suavizado por ninguna media tinta ni difuminado por nada. Un gran edificio cuadrado, con un pórtico pasadote que sombreaba las ventanas principales, igual que las tupidas cejas de su amo sombreaban sus ojos. Era una construcción bien calculada, bien acabada, bien conjuntada, bien equilibrada. Seis ventanas a un lado de la puerta y otras seis de otro lado. Un total de doce en la a la derecha y un total de doce en la a la izquierda. 24 ventanas que encontraban su correspondencia en las fachadas de la parte posterior. Una céspedera, un jardín y una minúscula avenida, dibujado todo en líneas rectas igual que si fuese un libro de cuentas botánico. Gas, ventilación traída de aguas e instalaciones de cloacas, todo de primerísima calidad. Pies y vigas de hierro a prueba de fuego desde el sótano hasta el tejado. Ascensores mecánicos para las doncellas Y para todos sus cepillos y escobones En una palabra Todo cuanto podía pedir el más exigente ¿Todo? Sí, supongo que sí Había también para los pequeños Gran Grims Varias salas que correspondían a otras tantas ramas de la ciencia Tenían una sala de... Con quillología, otra salita de metalografía y otra, en fin, de mineralogía. Todas las muestras estaban bien clasificadas con sus correspondientes etiquetas y los trozos de piedra y de mineral producían la impresión de haber sido desgajados de la sustancia madre a fuerza de golpes dados con sus propios y durísimos nombres. Parafraseando aquella inútil leyenda de Pedro el Gaitero, que jamás había tenido ocasión de penetrar en el cuarto de aquellos niños. Si los ambiciosos Grand Green aspiraban a más de lo que tenían, ¿a qué aspiraban aquellos ambiciosos Grand Greens? Por amor de Dios y de todos los santos de la corte celestial. El padre de los pequeños Grand Greens iba caminando lleno de satisfacción y de optimismo. Era un padre cariñosísimo a su modo. Pero si alguien lo hubiese puesto en el trance de decidirse, lo mismo que hace sí, Jupe, es probable que se hubiese presentado a sí mismo como un padre eminentemente práctico. Esta frase de eminentemente práctico le llenaba de orgullo porque se hallaba convencido de que le venía de molde. Cuando se celebraba en Coquetown, un mítin, fuese cual fuese el tema y la ocasión, siempre había algún coquinta que aprovechaba la oportunidad para referirse a su eminente práctico amigo, el señor Gran Y esto resultaba muy de agrado del eminente práctico amigo. Gran estaba convencido de que el calificativo le correspondía en justicia, pero no por eso le resultaba la justicia menos agradable. Había entrado ya en el campo neutral de las afueras de la ciudad, que ni es ya ciudad ni es todavía campo, pero que está muy mal lo mismo como campo que como ciudad. De pronto asaltó sus oídos un estrépito musical. Era un estrépito de metales y golpes de bombo y tambor, y procedía de una banda de música agregada a un circo que había instalado sus barracas de madera allí cerca. La banda de música bramaba más mejor. En la cúspide del templo que flameaba una bandera proclamando el género humano que allí estaba el circo, Sleri, que solicitaba el favor de su visita. Sleri, en persona, cobraba las entradas metido en lo que parecía ser el nicho de una iglesia de construcción gótica que tuviese cerca del coro una estatua moderna con un cajón para echar el dinero. La señorita Josefina Sleary, según lo anunciaban unas tiras impresas, muy largas y muy estrechas, abría el programa con las filigranas de su elegante número ecuestre al estilo del Tirol. Entre todas las maravillas que se anunciaban y que era preciso ver para creer, todas ellas agradables dentro de la moral más estricta, se anunciaba para aquella tarde el número en el que el señor Jupe mostraría las grandísimas habilidades de su perro y gran actor patas alegres. También exhibiría el asombroso número de lanzar hacia atrás por encima de la cabeza en rápida sucesión 75 y barras de hierro de un quintal cada una, de modo que producía el efecto de un chorro de metal sólido, hazaña jamás intentada hasta entonces en este ni en ningún otro país, y que por haber arrancado aplausos tan entusiásticos a las multitudes, no podía ser retirada del cartel. El mismo señor Hoop alegraría con breves intervalos la función deleitando al público con sus chistes y cuchufletas de pura gracia, por último, este mismo señor cerraría el programa presentándose en su papel favorito de William Button de Tully Street, en la novedosa y chispeante comedia hípica de Un viaje del sastre de Brentford. Como se supondrá, Thomas Grand Green no prestó la menor atención a semejantes trivialidades. Siguió su camino como correspondía a un hombre práctico, ahuyentando unas veces aquellos zumbadores insectos lejos de su pensamiento o metiéndolos en la casa de corrección. Pero al salir del recodo, que allí hacia la carretera, fue a dar en la parte posterior de la barraca, y en la parte posterior de la barraca descubrió a cierto número de niños que en las más variadas y furtivas actitudes se esforzaban en fisgar, por agujeros y rendijas, las maravillas que se ocultaban dentro. Aquella vista le hizo detenerse, y se dijo para sus adentros, «¡Qué espectáculo el de estos vagabundos que así aparta de la escuela modelo a la gentecilla menuda!» Como entre la carreta y el lugar en que estaba la gentecilla menuda había un espacio de terreno cubierto de pequeña maleza y de basura, el señor Grandgrin sacó las gafas del chaleco para ver si conocía a alguno de los muchachos, pensando mandarle que se retirase de allí. Pero, ¡oh!, fenómeno casi increíble, a pesar de tenerlo clarísimo ante sus ojos, ¿Qué es lo que el señor Gran Green vio? No era su mismísima y metalúrgica Luisa la que tenía pegado un ojo a un agujero que había en las tablas. Y no era su matemático Tomás el que estaba tirado por el suelo para fijar, aunque solo fuese un casco de caballo de aquel número ecuestre al estilo del Tirol, Menudo asombro, el señor Gran Grin se cruzó el terreno hasta el lugar en que se encontraban su familia en posición tan vergonzosa. Puso una mano sobre cada uno de los dos pecadores muchachos y exclamó, —¡Luisa! ¡Tomás! Ambos se levantaron desconcertados y llenos de sonrojo, pero Luisa miró a su padre con un descaro que no tuvo su hermano Tomás. A decir verdad, este último ni siquiera se atrevió a mirar, sino que se entregó en el acto para ser conducido a su casa maquinalmente. —No puedo creer lo que veo. —¡Qué necedad y qué aranganería es esta! —dijo el señor Grangrín, agarrándolos de la mano y alejándolos de allí. —¿A qué habéis venido? —Quisimos ver cómo era esto —replicó Luisa con sequedad. —¿Cómo era esto? —Sí, padre. Los dos chicos tenían aire de cansancio y de osquedad, pero especialmente la niña. Sin embargo, pugnando por abrirse paso por entre la expresión del sagrado de su cara, había una crudeza sosegada, un fuego que no tenía con qué arder, una imaginación hambrienta que nutría en cierto modo de sí misma y que le daba animación. No era una animación propia de la gozosa juventud. Era más bien dar inseguros, anhelantes perplejos que tenían algo de doloroso. Algo así como un rostro ciego que busca a tientas su camino. La niña tendría quince o dieciséis años, pero no había de tardar mucho en convertirse de pronto en mujer. Esto era lo que su padre pensaba al contemplarla en aquel momento. Era bonita. De no haberla educado tal como lo había hecho, pensaba él con su manera eminentemente práctica, habría sido una mujercita voluntariosa. Tomás —Aunque la realidad se me mete por los ojos, me resulta duro de creer que tú, con la educación y los recursos que tienes, hayas sido capaz de traer a tu hermana a ver una cosa como esta. —Fui yo quien lo trajo a él —contestó rápidamente Luisa—. Yo le pedí que viniésemos. —Me duele escucharlo. Me duele muchísimo escucharlo. Con ello... No queda Tomás en mejor situación, pero tú, Luisa, quedas mucho peor. La niña volvió a mirar a su padre, pero no corrió ninguna lágrima por sus mejillas. Vosotros, Tomás y tú, que tenéis abierto ante vosotros el círculo de las ciencias. Tomás y tú, que se podría decir estáis repletos de «realidades». Tomás y tú que habéis sido entrenados en la exactitud matemática. Tomás y tú aquí, y en una postura vergonzosa. —Estoy asombrado —clamaba el señor Kronkling. —Estaba cansada, padre. Hace mucho tiempo que me siento muy cansada —dijo Luisa. —¿Cansada? ¿Y de qué? —preguntó atónito el padre—. No lo sé, creo que de todo. -No hables ni una palabra más -replicó el señor Grangling. -Eres una chiquilla, no quiero escuchar más. Cayó y caminaron en silencio cosa de media hora. Entonces volvió a estallar de pronto. -¿Qué dirán tus mejores amigos, Luisa? -¿Es que no tiene para ti valor alguno lo que ellos puedan pensar de esto? ¿Qué diría el señor Bunderby? Al escuchar este nombre su hija le dirigió una mirada de soslayo, una mirada escrutadora y confunda. El señor Grangring no la vio, para cuando miró a su hija ya estaba bajados los ojos. ¿Qué habría dicho el señor Bunderby? replicó poco después. Durante todo el camino hasta llegar al palacio de piedra. Y mientras conducía a casa con grave indignación a los dos delincuentes, iba repitiendo trechos. ¿Qué habría dicho el señor Bonderbay? Igual que si el señor Bonderby hubiera sido la señora Grandy. Y si no era señora Grandy, ¿quién era el señor Bonderbay? Quién iba a ser? Era el amigo del alma del señor Gran que cabía en un hombre totalmente desprovisto de sentimiento que aspirase una relación espiritual con otro hombre totalmente desprovisto de sentimiento. El señor Bunderby andaba tan cerca o tan lejos como el lector prefiera de esa amistad del alma. Era hombre rico, banquero, comerciante, fabricante y no sé cuántas cosas más. Grueso, vocinglero de mirada penetrante y risa metálica. Parecía hecho de un material tosco que había sido estirado mucho para darle mayor volumen. De cabeza y frente grandes, voluminosas, con las venas de las sienes hinchadas y la piel de la cara tan tirante que parecía que no le dejaba cerrar los ojos y que tiraba de sus cejas hacia arriba. Todo su aspecto producía el efecto de estar inflado como un globo y pronto a subir por los aires. Era un hombre que jamás creía haberse jactado lo suficiente de que era hijo de sus propias obras. Era un hombre que proclamaba constantemente por la metálica trompeta parrante de su voz, su ignorancia de otros tiempos, su pobreza de otros tiempos, era un hombre al que podía llamársele el fanfarrón de la humildad. Aunque uno o dos años más joven que su eminente práctico amigo el señor bonderby parecía más viejo, a sus cuarenta o cuarenta y ocho años bien se le podía agregar otros siete u ocho más, sin que nadie se mostrase extrañado, Tenía el cabello ralo. Se hubiera dicho que se lo había aventado con su bozarrón, y que lo poco que le quedaba muy revuelto estaba así de las sacudidas que le daba su alborotada jactancia. El señor Bounderby hizo algunas consideraciones a la señora Grangrin en la seria atmósfera de la sala del Palacio de Piedra. Se las hizo en pie en la alfombra delante de la chimenea calentándose frente al hogar y a propósito aquel mismo día cumplía años estaba delante de la lumbre en parte porque a pesar de que brillaba el sol era una tarde de primavera bastante fresca en parte porque en la sombra del palacio de piedra rondaban siempre el espectro de la húmeda mezcla y en parte porque así si estaba en posición dominante y le imponía al respeto a la señora Grangrín. No tenía zapatos con que cubrir mis pies. En cuanto a calcetines no los conocía ni de nombre. Pasé el día en el arroyo y la noche en la pocilga. Así es como pasé el día en que cumplí los diez años. Lo del arroyo no era novedad para mí, porque nací en un arroyo. La señora Grangrín que era un montoncito de Charles, un montoncito pequeño en luto pálido de ojos con un cerco rojo, y de una extraordinaria debilidad mental y física, que tomaba continuamente medicinas que no le hacían ningún efecto y que, cuantas veces daba señales de nueva vitalidad, caía inevitablemente apabullada por alguna poderosa masa de hechos que se le venían encima. La señora Grangrin expresó las esperanzas de que fuera, por lo menos, un arroyo seco. «De ninguna manera. Estaba como una sopa. Tenía un pie de agua», le contestó el señor Van Der By. «Cualquier niño había cogido un catarro», contestó la señora Grangrin. «¿Un catarro? Yo nací con una inflamación de pulmones y creo que de todas partes de mi cuerpo capaces de inflamarse, le replicó el señor Bounderby. Señora, yo he sido por espacio de muchos años uno de los diablejos más desdichados que existieron jamás. Tan enfermizo venía que me pasaba el tiempo gimiendo y llorando. Iba tan roto y tan sucio que no os habíais atrevido a tocarme ni con unas tenazas lo más oportuno que se le ocurrió a la imbecilidad de la señora Glanglin fue dirigir una mirada desmayada a las tenazas. «No sé cómo fui capaz de salir adelante a pesar de todo», dijo el señor Bomberby. «Me imagino que fue gracias a mi carácter resuelto. De mayor he tenido un carácter resuelto, y supongo que también entonces lo tendría. Sea como sea, aquí me tenéis, señora Glanglin». —Y a nadie más que a mí tengo que agradecer el estar donde estoy. La señora Granglin apuntó con dulzura y languidez que, acaso, su madre... —¿Mi madre? Mi madre se fugó, señora —le interrumpió Bounderby. La señora Granglin, apabullada como siempre, perdió ánimos y se dio por vencida. —Mi madre me dejó a cuidado de mi abuela —dijo Bounderby— y hasta donde da de sí mi memoria mi abuela era la vieja más dañina y mala que ha existido. Si por casualidad alguien me proporcionaba un par de zapatitos, ella me los quitaba y los vendía para comprar alcohol. —Buena estaba mi abuela—. Ah, ha habido alguna vez que, tumbada en la cama y antes de desayunar, se echó al cuerpo veinticuatro copas de licor. La señora Green, sin dar otra muestra de vitalidad que un asomo de sonrisa, parecía entonces y lo parecía siempre una menuda figura transparente de mujer ejecutada con desgana y sin luz suficiente detrás. «Tenía una tienda de comestibles», prosiguió Ponderbay. «Y me tenía en una caja vacía de huevos. Esa fue la choza de mi infancia, una caja de huevos vacía. Así que crecí lo bastante para poder escaparme. Me escapé como es natural. Me convertí en un pilluelo vagabundo. Ya no era una vieja la que andaba conmigo a golpes y me hacía pasar hambre». Eran todos y de todas las edades los que me zarandeaban y me mataban de necesidad. Estaban en lo suyo, ¿por qué habían de conducirse de otro modo. Yo era una molestia, un estorbo una peste. Lo sé perfectamente. Su orgullo de haber alcanzado en algún momento de su vida esa gran distancia social, de ser una molestia, un estorbo y una peste para los demás... No se satisfacía con menos que con repetir esa jactancia tres veces consecutivas. Supongo, señora Crangin, que estaba destinado a triunfar de todo. Y lo estuviese o no, señora Crangin, el caso es que triunfé. Salí adelante sin que nadie me echase una mano. Vagabundo, recadero. Vagabundo otra vez, peón de campo, mozo de cuerda empleado, gerente asociado en la firma y por último, lo que soy. Joshua Bounderby de Cogtown. Aquellos son los antecedentes y esta es la culminación. Joshua Bounderby aprendió a deletrear en los rótulos de las tiendas y supo leer ahora por qué se lo enseñó en la esfera del reloj de la torre de la iglesia un inválido borracho, condenado por ladrón y vagabundo incorregible. Habla a Josias Bunderbay de Coke Town, de vuestras escuelas de distrito, vuestras escuelas modelo, de vuestras escuelas de oficios y de toda esa vuestra complicada barahonda de escuelas. Josias Bunderbay os contestará sin rodeo. Llanamente, con la verdad por delante... Que él no gozó de tales ventajas. Muchos hombres de cabeza sólida y puños contundentes hacen falta. Por él sabe perfectamente que la clase de educación que recibió no les va a todos, pero que no recibió otra y que podéis obligarle a trabajar grasa hirviendo, pero que no conseguiréis que oculte las realidades de su vida. Joshua Bonderbay se había calorado para cuando llegó al punto culminante de su peroración y se cayó. Se cayó en el preciso instante en que su eminentemente práctico amigo entraba en la sala acompañado siempre por los dos jóvenes culpables. También su eminentemente práctico amigo se detuvo al verlo y dirigió luego a Luisa una mirada de reconvención que equivale a decirle —Ahí tienes, a tu Vanderbay. —¿Qué ocurre? —bramó el señor Vanderbay. —¿A qué obedece esa cara de disgusto del joven Tomás? Hablaba de Tomás, pero miraba a Luisa. Esta murmuró con altanería, pero sin levantar la vista. Estábamos fisgando desde afuera lo que hacían en el circo y papá nos atrapó. «Señora Granglin», dijo el marido con voz imperiosa, «hubiera preferido encontrar a mis hijos leyendo poesías antes que eso». «Pero», gimoteó la señora Granglin, «pobre de mí, ¿cómo es posible que hayáis hecho eso, Luisa y Tomás? ¿Me habéis dejado de una pieza? Os digo mi verdad, que le hacéis aún lamentar el haber tenido hijos» me están dando muchas ganas de decir que ojalá no los hubiera tenido. ¿Qué habría sido de vosotros entonces, decidme? Estas observaciones de una lógica aplastante no parecieron haber producido buena impresión al señor Grandgrin, que arrugó con impaciencia el entrecejo. Estando como estoy con la cabeza que me quiere estallar, ¿No podíais haber ido a contemplar las colecciones de conchas de minerales y de todas las demás cosas que os han traído a casa, en vez de ir a ver circos? Dijo la señora Granguin. Vosotros sabéis también como yo que a ningún muchacho ni muchacha se le ponen profesores de circo. Ni se le ponen salas con colecciones de circos ni se le dan lecciones de circos. ¿Para qué, pues, queréis enteraros de lo que es un circo? Si lo que buscáis es tarea, creo que no podéis quejaros de la que tenéis yo. Al menos, teniendo cabeza en el estado que ahora la tengo, no me acordaría ni de la mitad de las cosas reales que vosotros podéis estudiar. Por eso, precisamente... —exclamó Luisa con cara enfurruñada. —No me digas que precisamente por eso porque estoy segura de que no es así —le replicó la señora Grangrin. —Anda, vete ya a cualquiera de esas logias que estudiáis. La señora Grangrin no entendía de ciencia y, cuando ordenaba a sus hijos que fuesen a estudiar, le daba lo mismo la mineralogía que la conquilología. A decir verdad, el acervo de hechos que poseía la señora Grant Green era hablando en términos generales muy escaso. Pero cuando el señor Grant Green le alzó a su elevada posición matrimonial, obró influido por dos razones. La primera, porque desde el punto de vista de los números era un buen partido. Y la segunda, porque era una mujer sin tonterías. Tonterías llamaba él a la imaginación. Ciertamente que se hallaba a este respecto tan limpia de mezcla Como cualquier ser humano que no ha alcanzado el ápice de la absoluta idiotez El simple hecho de quedarse a solas con su esposo y con el señor von der Bay Bastaba para reducir el atontamiento a tan admirable señora Sin necesidad de que chocase con su cabeza ninguna otra realidad Por una vez más se esfumó, y ya nadie hizo caso de ella. «Bunderby», dijo al señor Grangrin, acercando una silla a la chimenea. «Es tan grande el interés que os tomáis siempre por mis muchachos, en especial por Luisa, que no me recato de deciros que el descubrimiento que he hecho me tiene muy molesto. Ya sabéis que me he dedicado sistemáticamente a educar la razón a mis hijos». Bien sabéis que la única facultad a la que hay que encaminar todos los esfuerzos en la educación es la racional. Sin embargo, Ponderby se diría juzgar por esa circunstancia que hoy ha ocurrido inesperadamente y que en sí misma e insignificante que se hubiese deslizado subrepticiamente en la inteligencia de Tomás y de Luisa algo que se quiso, o mejor dicho, que no se quiso. —Aunque quizá me expresase mejor diciendo que jamás se pensó desarrollar en ellas algo en que su razón no tiene ninguna parte. —Desde luego que nada tiene que ver la razón en el interés con que contemplaban a unos vagabundos —le contestó Bounderby. —Cuando yo lo era, nadie se quedaba contemplándome con interés. De eso estoy bien seguro. Por eso se plantea enseguida la cuestión de saber de dónde ha brotado esa vulgar curiosidad, dijo el padre eminentemente práctico mirando al fuego. Yo os lo tité. De una imaginación desocupada. No lo quiera Dios, contestó eminentemente práctico. Os confieso, sin embargo, que mientras veníamos para casa, me ha cruzado por la cabeza esa sospecha. De una imaginación desocupada, grin repitió Bounderby. Esta es una condición mala para cualquiera, pero es una maldición para una muchacha como Luisa. Si la señora Crangy no supiese ya que no soy persona refinada, le pediría perdón por recurrir a expresiones fuertes. Quien espere hallar en mí refinamientos quedará defraudado. No he recibido una educación refinada. «¿No será acaso, dijo el señor, gran meditabundo, con las manos en los bolsillos y los ojos cavernosos en el fuego, que algún profesor o alguno de los miembros de la servidumbre les ha indicado algo? ¿No será acaso que Luisa y Tomás han tenido ocasión de leer algo? Quizá, a pesar de todas las precauciones tomadas, —Se ha deslizado en la casa alguno de esos fútiles libros de cuentos. —Es raro, es tan incomprensible que haya sucedido lo que ha sucedido, en unas inteligencias que han sido formadas prácticamente desde la cuna a regla y aplomada. —Un momento —exclamó Bounderby, que había seguido como hasta entonces en pie junto al hogar—, reventando de explosiva humildad para que se enterasen hasta los mismos muebles de la habitación. «¿Tenéis en vuestra escuela a la hija de uno de esos trotamundos?» «Sí, se llama Cecilia Jupe dijo el señor Gran Green mirando a su amigo con algo de sorpresa. «Un momento, no sigáis», volvió a exclamar Bounderby. «¿Cómo fue el ser aceptada en la escuela?» —Pues no lo sé, porque hasta hace un año no conocía a esa muchacha. Ella solicitó el ingreso personalmente aquí, en casa, alegando que era transeúnte en esta población y... —Ya caigo. Tenéis razón, Bounderby, tenéis razón. —Un momento, no sigáis —exclamó nuevamente Bounderby. —¿No habría Luisa con ella y hablaría cuando estuvo aquí? Con seguridad, que Luis habló con ella porque me informó de la petición de Cecilia. Estoy seguro de que todo ocurrió en presencia de la señora Granglin. -Por favor, señora -le preguntó Bounderby. -¿Queréis decirnos lo que pasó? -Qué mal me siento -contestó la señora Granglin. La muchachita quería ir a la escuela. El señor Granglin. Quiere que las muchachas vayan a la escuela. Tomás y Luisa dijeron los dos a una que la muchacha quería ir a la escuela y que el señor Gran quiere que la muchacha vaya a la escuela. ¿Y quién les iba a llevar la contraria, cuando ambas cosas son dos realidades? Bien, Grangrin, sentenció el señor Bounderby. Yo os voy a decir lo que tenéis que hacer. Echada esa muchachita inmediatamente de la escuela y asunto acabado. —También yo soy de esa opinión. —Hacedlo en el acto. —Ha sido desde niño mi divisa —dijo Bounderby—, pensar en huir de mi caja de huevos y de mi abuela y hacerlo. Todo fue uno. Obrad vos de la misma manera. Hacedlo en el acto. —¿Queréis dar un paseo? —preguntó su amigo—. Quizá no tengáis inconveniente en venir paseando conmigo hasta la ciudad. Poseo la dirección del padre. No tengo ningún inconveniente, contestó el señor Bounderby, a condición de que lo hagáis enseguida. El señor Bounderby le echó a la cabeza el sombrero porque él, demasiado atareado en abrirse el camino en la vida, no había tenido tiempo de aprender cómo se llevaba esa prenda y se limitaba a echárselo a la cabeza, y avanzó hacia el vestíbulo con las manos metidas en los bolsillos. También solía decir, «¡Jamás llevo guantes! No me encaramé por la escalera con guantes. De haberlo llevado no habría subido tan arriba» se quedó abriendo haciendo el tiempo en el vestíbulo mientras el señor Grangrin subía al piso superior en busca de la dirección del padre de Cecilia. Bunderby abrió la puerta del cuarto de estudio de los niños y contempló aquella habitación alfombrada de aspecto tranquilo, pero que, a pesar de sus estantes de libros, de sus vitrinas y de toda la variedad de sus instrumentos científicos y filosóficos, Tenía mucho de la cordialidad de una sala de peluquería. Luisa, apoyada lánguidamente en la ventana, miraba al exterior, aunque sin fijarse en nada, en tanto que el joven Tomás, en pie, junto al fuego, respiraba ruidosamente por la nariz con gesto rencoroso. Los dos Gran Grings, más pequeños, Adams, Miss y Malthus, estaban encerrados dando una lección y la pequeña Juana, después de embadurnarse la cara con una gran cantidad de greda húmeda, fuerzas de lloros y de pizarrín, se había quedado dormida encima de unos vulgares quebrados. «Ya está arreglado todo, Luisa, ya está arreglado todo, Tomasito», dijo el señor Bounderby. «No volváis a hacerlo. Yo conseguiré que vuestro padre dé por terminado el asunto». «¿Me dices, Luisa, no se merece esto un beso?» —¿Podéis tomaros uno, señor Bounderby? —contestó Luisa, al mismo tiempo que cruzaba lentamente la habitación y se detenía junto a él, brindándole de mal talante su carrillo y volviendo a la vista a otra parte. —Tú eres siempre mi debilidad, ¿verdad que sí, Luisa? —exclamó el señor Bounderby. —¿Y ahora? —Adiós, Luisa. Él marchó por su camino, pero ella no se movió. Sacó el pañuelo y se frotó con él donde Bounderby le había besado hasta que tuvo la piel casi en carne viva. Pasaron cinco minutos y ella seguía frotándose. Su hermano la recombinó Uraño. «¿Qué te pasa, Luisa? Sin continuas terminarás haciéndote un agujero en el carrillo. Mira, Tomás, puedes cortarme con tu cortaplumas el pedazo si quieres». Te aseguro que no lloraré. town hacia donde los señores Bonderbar y Granglin caminaban ahora, constituía el triunfo del realismo. Estaba esta población tan hueca de fantasía como la mismísima señora Granglin. Vamos a dar la nota tónica de Cogtown antes de empezar la canción. Era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza se lo hubiesen consentido. Como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan los salvajes para embadurnarse la cara. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse. A pesar de salir y salir sin interrupción, Pasaban por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente. Tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas, y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor, y en el que el embolo de una máquina de vapor subía y bajaba con monotonía, lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía». Contenía la ciudad varias calles anchas, todas muy parecidas, además de muchas calles estrechas que se parecían entre sí todavía más que las grandes. Estaban habitadas por gentes que también se parecían entre sí, que se entrababan y salían de sus casas e idénticas horas, levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos que se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al de mañana, y cada año era una repetición del anterior y del siguiente. Estas características de Coketown eran en lo fundamental inseparables de la clase de trabajo en el que se hallaba el sustento como contrapartida. Producía ciertas comodidades para la vida que hallaban colocación en todo el mundo y algunos lujos que formaban parte, no quiero preguntar hasta qué punto, de la elegancia de las damas a las que era insoportable hasta el nombre mismo de la ciudad. Los rasgos restantes, tenganlos la ciudad por voluntad propia y eran los que detallamos a continuación. En Cocker Town no se veía por ninguna parte cosa que no fuese rigurosamente productiva. Cuando los miembros de un credo religioso levantaban en la ciudad una capilla, y esto lo hacían y lo habían hecho los miembros de 18 credos religiosos distintos, construían una piadosa nave comercial de ladrillo rojo, colocando a veces encima de ella una campana dentro de una jaula de pájaros, y eso únicamente en algunos casos muy decorativos. Había una solitaria excepción, la iglesia nueva. Era un edificio estucado con un campanario cuadrado sobre la puerta de entrada, rematado por cuatro pináculos que parecían patas de palo muy trabajadas. Todos los rótulos públicos de la ciudad estaban pintados uniformemente en severos caracteres blancos y negros. La prisión se parecía al hospital, el hospital pudiera tomarse por prisión. La casa consistorial podría ser lo mismo prisión que hospital o las dos cosas a un tiempo. O cualquier otra cosa, porque no había en su fachada rasgo alguno que se opusiese a ello. Realismo práctico. Realismo práctico, realismo, realismo, realismo práctico, no se advertía otra cosa en la apariencia externa de la población y tampoco se advertía otra cosa que realismo práctico en todo lo que era puramente material la escuela del señor child era realismo práctico la escuela de dibujo era realismo práctico las relaciones entre el amo y el trabajador eran realismo práctico y todo era realismo práctico desde el hospital de maternidad hasta el cementerio, todo lo que no se podía expresar en números ni demostrar que era posible compararlo en el mercado más barato para venderlo en el más caro no existía. No existiría jamás en Cog Town hasta el fin de los siglos. Amén. Es de suponer que una ciudad consagrada a lo práctico y que en lo práctico se había labrado una personalidad viviría sin dificultades, ¿no es cierto? Pues no, señor, ni muchísimo menos. ¿Que no? Válgame Dios. No, señor. Town no salió de sus propios hornos en todos los aspectos como sale el oro del fuego. En primer lugar, existía en la población una incógnita que producía perplejidad, ¿Quién pertenecía a los 18 credos religiosos de que hemos hablado? Si alguien pertenecía a ellos no era desde luego ningún miembro de la clase trabajadora. El espectáculo que se ofrecía a la vista paseando por las calles el domingo por la mañana resultaba por lo demás extraño, el bárbaro voltear de las campanas que sacaba de quicio a los enfermos y la gente nerviosas. No conseguía arrancar sino a muy pocos trabajadores del propio barrio, de las habitaciones completamente cerradas, que las esquinas de sus calles donde pasaban el tiempo sin prestar oídos a aquellas llamadas, contemplando todo el ajetreo de iglesias y capillas, como si nada tuviese que ver con ellos. No eran solo los forasteros quienes habían reparado en este fenómeno Existía en el mismo Town una organización ciudadana cuyos miembros se hacían oír en todos los periodos de sesiones del Parlamento con sus indignadas peticiones de que se dictasen leyes para compeler por la fuerza del Estado a los trabajadores a que acudiesen a las prácticas religiosas. Se fundó también la sociedad de abstemios que se lamentaba de que esos mismos trabajadores se emborrachasen, demostrando con estadísticas que en efecto se emborrachaban, y demostrando en reuniones en las que sólo se tomaba el té, que no había incentivo ni humano ni divino, como no fuese una condecoración capaz de inducirlos a romper con la costumbre de emborracharse. Vinieron a continuación el farmacéutico y el boticario con otras estadísticas en las que se demostraba que, cuando no se emborrachaban, fumaban opio. Siguió a estos el capellán de la prisión, hombre experimentado que presentó más estadísticas que anulaban las precedentes demostrando que esos mismos trabajadores, acudían a infames reuniones celebradas clandestinamente y en las que se cantaban canciones obscenas y se bailaban tazas indecorosas, a las que acaso tomaban parte todos ellos, allí había sido donde... El joven iba a cumplir veinticuatro años y condenado ahora a ocho meses de aislamiento, se había desgraciado según manifestación suya, aunque nunca había sido Hombre cuya palabra mereciese mucho crédito, teniendo la completa seguridad de que, de no haber mediado semejante circunstancia, habría sido un modelo insuperable de moralidad. A todos ellos se agregaron el señor Grandgrin y el señor Bounderby, estos dos caballeros que, en el actual momento de nuestra historia, caminaban por la calle de Town los dos eminentemente prácticos y que podrían, llegado el caso, exhibir más estadísticas aún, sacadas de su propia experiencia personal e ilustradas con ejemplos que ellos habían visto y conocido. De estos ejemplos se deducía claramente para decirlo en una palabra. Constituían el único dato digno de crédito que esos mismos trabajadores eran en conjunto unas malas personas, sí señor. Que se hiciese lo que se hiciese por ellos jamás lo agradecerían, no señor. Que eran unos seres inquietos, sí señor. Que jamás sabían ellos mismos lo que querían, que comían de lo mejor y compraban la mantequilla fresca, que exigían café, moca y rechazaban la carne, que no era de primera y que a pesar de todo eso se mostraban eternamente descontentos e ingobernables. Su caso hacía recordar la moraleja de aquella fábula que se cuenta a los niños. Era una viejecita ochentona. ¿Qué creéis que hizo la bribona? Se mantenía de carne y de ron, ron y carne eran siempre su ración, y aún con eso la vieja a los ochenta siempre estaba quejosa y descontenta. Y pregunto yo ahora, ¿es posible que exista alguna analogía entre el caso de la población de Coquetown y el caso de los hijos del señor Grangring? Desde luego. Y a estas alturas no hace falta que se nos diga ninguno que los que pensamos serenamente y estamos familiarizados con los números que en la vida de los trabajadores de Coquetown se había descartado durante veintena de años deliberadamente aniquilándolo uno de los elementos primordiales de la existencia, que dentro de ellos se albergaba la fantasía, reclamando que se le permitiese llevar una vida saludable en lugar de obligarla a luchar convulsivamente, que cuanto más tiempo y con mayor monotonía trabajaban, más fuerte era dentro de ellos el anhelo de algún descanso físico de alguna distracción que despertase el buen humor y la alegría y que le sirviesen de válvula de escape, por ejemplo, alguna diversión sana, aunque solo fuese un baile honrado, a los acordes de una rondalla de instrumentos de cuerda, o alguna pequeña fiesta bulliciosa en la que no metiese malo ni siquiera el señor Maconchild. Este anhelo tenía que ser satisfecho sin tardanza, o de lo contrario». Sobrevendrían inevitablemente conflictos mientras no se cancelasen las leyes por las que actualmente se rige la creación. Este individuo vive en Paz En, pero yo no estoy seguro hacia dónde cae Paz-En, dijo el señor Grangrin. ¿Usted lo sabe, Bounderby? El señor Bounderby sabía que quedaba por el centro de la ciudad, pero no tenía detalle concreto. Se detuvieron pues unos momentos buscando orientarse. Casi en el mismo instante dobló la esquina de la calle, corriendo a paso ligero y con expresión de susto, una muchacha a la que el señor Granglin conoció enseguida y por eso exclamó: ¡Hola! ¡Detente! ¿A dónde vas corriendo? ¡Detente! La niña número veinte se detuvo, jadeante, e hizo una genuflexión. El señor Granglin le dijo entonces: ¿Cómo es eso de ir corriendo por las calles de una manera tan poco decorosa? -Es que, es que me perseguían, señor -dijo sin aliento la muchacha -y yo quería ponerme a salvo. -¿Que te perseguían? -replicó el señor Grangui. -¿Y a quién se le ha ocurrido perseguirte? La pregunta fue contestada de un modo inesperado y súbito por un muchacho de colorido, Bitser que dobló la esquina con tal velocidad y tal ajeno al encontrar un obstáculo que fue a chocar de cabeza contra el chaleco del señor Rangring, y el rebote fue a parar a mitad de la calle. «¿Qué significa eso, muchacho?» exclamó el señor Ranglin. «¿A dónde ibas? ¿Cómo te atreves a lanzarte de ese modo contra nadie?» ¿Bitzel? Recogió la gorra, que él había perdido en el choque, retrocedió, se tocó la frente con los nudillos de los dedos, y se excusó diciendo que se trataba de un accidente. «¿Era ese muchacho quien te perseguía?» preguntó el señor Krangling. «Sí, señor», contestó la muchacha, aunque a disgusto. «No, señor», gritó Bisser, «no la perseguí hasta que ella echó a correr para escaparse de mí». —Esta gente de circo habla sin ton ni son, señor. Tienen fama de hablar. Sin ton ni son. —Tú sabes demasiado —dijo volviéndose hacia Cecilia— que la gente de circo habla y sin ton ni son. —Eso lo saben en esta ciudad todo, señor. Todo, señor. Tan cierto como que los titiriteros ignoran la tabla de multiplicar. Bitzer quiso ganarse con esto al señor bounderby «Me dio mucho miedo con los visajes que me venía haciendo», dijo la muchacha. «Oh», exclamó Bitzer, «ya veo que tú eres como tu gente, una completa tirititera. Señor, ni siquiera la he mirado. Le pregunté si sabría mañana la definición del caballo y le ofrecí repetírsela, pero entonces se echó a correr». Y yo la seguí, señor, con la intención de que supiese responder cuando se lo preguntasen. Si no hubiese sido tú también titiritera, no habrías contestado esa mentira malintencionada. Por lo que veo, los chicos saben muy bien cuál es la profesión de esta muchacha, dijo notar el señor Bounderby. Dentro de una semana habría estado toda vuestra escuela fiscando en fila. Me está pareciendo que sí le contestó su amigo. Vícer, da media vuelta y lárgate a tu casa. Tú espera un momento, que no vuelvas a ver yo que corres de esa manera, muchacho. Sabrás tú de mí por intermedio del maestro de la escuela. Ya me entiendes, largo. El muchacho interrumpió su rápido pestañeo, volvió a darse en la frente con los nudillos de la mano, dirigió una mirada hacia Cecilia, dio media vuelta y se alejó. Y ahora, muchacha, prosiguió el señor Granglin, condúcenos a este caballero y a mí donde vive tu padre. Y vamos allí. ¿Qué contiene esa botella que llevas en la mano? -¿Ginebra? -preguntó el señor Bounderby. -Oh, de ninguna manera, señor. Llevo en ella los nueve aceites. -¿Los qué? -exclamó el señor Bounderby. -Los nueve aceites, señor para dar friegas con ellos a mi padre. El señor Bounderby lanzó una carcajada breve y sonora y dijo, ¿Y con qué objeto das friegas a tu padre con los nueve aceites? Porque es el remedio que emplea nuestra gente cuando se lastima trabajando en la pista, contestó la muchacha, mirando por encima del hombro para asegurarse de que su perseguidor se había marchado. A veces se producen magulladuras muy dolorosas. -Se lo tienen bien ganado por vagos -dijo el señor Bounderby. La muchacha le miró a la cara, con una mezcla de asombro y de temor. -Voto a tal -prosiguió Bounderby. Cuando yo tenía cuatro o cinco años menos que tú, llevaba el cuerpo con mayugaduras que no se hubieran curado con friegas de los nueve, de los veinte, ni de los cuarenta aceites. Y no me las ganaba adoptando actitudes en el circo, sino saliendo de todas partes a puntapiés. Yo no bailaba en la cuerda floja, bailaba en el duro suelo a cordetazos. Aunque el señor Gran era un hombre duro de corazón, no llegaba ni con mucho a la dureza del señor Bounderby. Bien mirado, no carecía de compasión. ¿Acaso habría llegado incluso a ser un hombre simpático si hubiese cometido algunos años antes algún error garrafar en los cálculos aritméticos si este error hubiese equilibrado? Por eso, al entrar en una carretera estrecha, dijo a la muchacha en tono que pretendía ser tranquilizador. De modo que esto es post-em, ¿verdad? Esto es, señor, y si me lo permitís, ya estamos en casa. Se detuvo a la luz crepuscular junto a la puerta de una taberna pequeña que estaba alumbrada por luces rojas y mortecinas. La taberna parecía decaída y desaseada, como si, a fuerza de beber, ella misma hubiese seguido el camino de todos los borrachos y no anduviese ya lejos del desenlace. No tenéis más que cruzar la cantina, Señor, subir por las escaleras si no os parece mal, y esperar un instante a que yo encienda una vela. Si oís ladrar a un perro, Señor, no os preocupéis, es patas alegres, y no hace otra cosa que ladrar. ¿Con qué patas alegres? Y los nueve aceites. Dijo el señor Bounderby, entrando el último, acompañando de su metálica risa. Bueno va todo esto para un hombre como yo, que se ha formado por su propio esfuerzo. Fin.